Y luego, bueno, que un poco de ¿Qué? especias sí. y por el sartén. Oh, muchas gracias. Tomate. ¿Esta ah. se le pone ah. Sí. sí. Oh, y luego, bueno, con tacos. Ah, sí. Como los tacos. Como los tacos. O la quesadilla o así. Sí, la sabía Yo quiero un banana, un roll y un cafecito. Vamos a ver qué hay. ¿Dónde quiere? A Mario no le gusta ahí porque se veía la basura.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 muchas gracias. Tomate. ¿Esa se ah. le pone a? ¿ah? Sí. Sí. Ah, y okay. luego bueno, como um... tacos. Ah sí, como los tacos, como los tacos? la quesadilla o así. ¿Qué sabía? Emán nos trajo, ¿cómo se llama? Uh, palat, parata. Palat? Palat, parata. palat parata. Palat parata. Palat parata. Palat parata, que es como una especie de tortilla y que es. una espinaca. Espinaca. Es una tortilla y con espinaca se le pone la espinaca a la mesa. Y tiene este jitomatito. Como tomatito? Yo, yo comí dos parajas. Ah, no, pues Ya, eso no tiene hambre. Y, y luego se lo traje pa, a propósito para ustedes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora puedo tomar cafecito. Sí, es un cafecito. Sí, un café no, sí. ahora fe? Se lo pido. Sí, luego. ¿Sí? ¿Lo pedimos? Sí. sí. Vamos a ver. No, de nada. ¿Qué tal, Marisa? A ver, cuéntanos rápido. Son muy buena, buena las... Tortillita con el tomate y está picoso, está bueno. vamos mm. a de vamos a menudo con chocolate blanco. El desayuno, queso, salmón con aceite y tomate.